Estamos aquí en la Feria de Interpack 2017 y en este momento estamos en un lanzamiento mundial de la máquina Jet 3 Rapid. Es la máquina más veloz del mundo, va a la impresionante velocidad de mil metros por minuto, 60 kilómetros por hora que podemos aplicar. Naturalmente, por razones de espacio no podemos mostrar la velocidad real, pero aquí estamos mostrando la máquina, verificando con un sistema de cámara integrado las fechas de vencimiento para asegurar que un producto va 100% marcado. Esto particularmente es lo que tiene que ver con productos farmacéuticos.